Muchas son las formas de orfandad. El huérfano puede ser aquel que no tiene nada y que está lleno de gran soledad. Algunos cuentan con el padre o la madre a su lado. Sin embargo, los que no tienen al padre a su lado son acompañados a veces por una madrastra. Sufren de desprecio, humillación, maltrato verbal y en muchos casos maltrato físico. Pero este no es el huérfano que nos trae hoy Guy de Maupassant. No obstante, sería lo mejor que lo descubrieras tú mismo con el cuento al que ya vamos a dar comienzo, y que espero te guste. El huérfano Un cuento de Guy de Maupassant La señorita Surt había adoptado a aquel chico en otro tiempo en circunstancias muy tristes. Contaba por aquel entonces 36 años. De niña se había resbalado de las rodillas de su niñera cayendo en el fuego de la chimenea y su rostro, que había sufrido horribles quemaduras, era espantoso. Le había hecho decidirse a no contraer matrimonio porque no quería que se casasen con ella por su dinero. Una vecina, que había enviudado durante el embarazo, murió de parto sin dejar un céntimo. La señorita Surt recogió al recién nacido, le puso una dodriza, le crió, le mandó interno y le recuperó a la edad de 14 años para tener en su casa vacía a alguien que la quisiera se ocupara de ella y le hiciera agradable la vejez. Vivía en una pequeña finca campestre a cuatro leguas de rennes y ahora no tenía sirvienta. Al haber aumentado los gastos más del doble desde la llegada de aquel huérfano, sus tres mil francos de renta no alcanzaban ya para alimentar a tres bocas. Ella misma Hacía las faenas domésticas y cocinaba. Y mandaba al pequeño hacer los encargos, el cual se ocupaba también de cuidar el jardín. Era dulce, tímido, silencioso y amoroso. Y ella sentía una alegría profunda, una alegría nueva, en que él le besara, sin que pareciera sorprendido o espantado de su fealdad. La llamaba tía y la trataba como a una madre. Por la noche se sentaban los dos al amor del fuego, y ella le preparaba alguna gollería. Ponía a calentar vino y tostaba una rebanada de pan, y era una deliciosa sobresena antes de irse a la cama. A menudo le sentaba sobre sus rodillas, y le cubría de caricias mientras le susurraba al oído palabras de una ternura apasionada. Le llamaba... Mi florecilla, mi querubín, mi ángel adorado, mi divina joyita. Y él se dejaba hacer complacientemente, escondiendo la cabeza en el hombro de la solterona. Por más que se acercara a los quince años, había quedado en Kenclay menudo con un aire algo enfermizo. A veces, la señorita sur le llevaba a la ciudad a ver a dos parientes que tenía, primas lejanas suyas, casadas en un barrio suburbano, su única familia. Las dos mujeres le seguían guardando récord por la adopción del niño a causa de la herencia, pero, pese a todo, la recibían con solicitud, esperando todavía su parte, un tercio, sin duda, si el reparto se hacía de un modo equitativo. Ella era feliz muy feliz, ocupándose siempre de su niño. Le compró libros para cultivar su espíritu y él empezó a leer con pasión. Por la noche no se sentaba ya sobre sus rodillas para mimarla como en otros tiempos, sino que tomaba asiento enseguida en su sillita al amor del fuego y abría un libro. La lámpara puesta al borde de la repisa, por encima de su cabeza, Iluminaba su pelo rizado y parte de la piel de su frente. No se movía, ni se levantaba la vista, ni hacía gesto alguno. Leía, enfrascado, absorbido por completo en la historia del libro. Sentada enfrente de él, ella le contemplaba con mirada ardiente y fija, asombrada de su atención, celosa, a menudo a punto de romper a llorar. Le decía de vez en cuando, «Vas a cansarte, tesoro», esperando que levantase la cabeza y fuera a abrazarla, pero él ni siquiera respondía, pues no había oído ni entendido nada fuera de lo que leía en aquellas páginas. En dos años devoró un número incalculable de libros. Su carácter cambió. Varias veces le pidió dinero la señorita Sur y ella se lo dio. Pero quería cada vez más, y al final ella se negó porque era ordenada y enérgica y sabía ser razonable cuando era menester. A fuerza de súplicas, una noche logró sacarle una vez más una gran suma, pero cuando le imploró de nuevo unos días más tarde, ella se mostró inflexible y ya... No cedió. Él pareció resignarse. Se volvió tranquilo como en otro tiempo. Le gustaba quedarse sentado durante horas y horas sin moverse, con los ojos gachos sumido en sus ensoñaciones. Ya no hablaba siquiera con la señorita Surz, apenas y respondía a lo que ella le decía con frases lacónicas y precisas. No obstante, era amable con ella, y estaba lleno de atenciones, pero ya no la besaba nunca. Ahora, por la noche, cuando permanecían sentados cara a cara, a ambos lados de la chimenea, inmóviles y silenciosos, a veces se le daba miedo. Hubiera querido sacarle de su ensimismamiento, decir algo, cualquier cosa con tal de salir de ese silencio espantoso como las tinieblas de un bosque. Pero él parecía no oírla ya siquiera, y ella temblaba de un terror, de pobre mujer débil, cuando le dirigía la palabra durante cinco o seis veces seguidas, sin sacarle una palabra. ¿Qué tenía? ¿Qué pasaba por aquella cabeza cerrada? Cuando había permanecido así dos o tres horas frente a él, se sentía enloquecer dispuesta a huir, a escapar al campo, para evitar ese mudo y eterno estar cara a cara, y también un vago peligro que no sospechaba, pero que presentía. ¿Qué tenía? Bastaba con que ella manifestara un deseo para que él obedeciese sin resistir, si necesitaba algo de la ciudad, él iba enseguida. No tenía ciertamente motivos de queja de él y, sin embargo... Pasó otro año y le pareció que en la misericordia mente del joven se había producido un nuevo cambio. Ella lo advirtió. Lo sintió, lo intuyó. ¿De qué modo? ¿Quién sabe? Estaba segura de no equivocarse. Pero no habría sabido decir de qué modo los desconocidos pensamientos de ese extraño joven habían cambiado. Le pareció que hasta ese momento había sido un hombre dubitativo, que de golpe hubiera tomado una decisión. Se le ocurrió ese pensamiento una noche al toparse con la mirada de él, una mirada fija y extraña que ella no conocía. A partir de entonces comenzó a observarla de continuo, a tal punto que ella tenía ganas de esconderse para evitar esos ojos fríos clavados en ella. La miraba con fijeza durante veladas enteras, desviando solo la mirada cuando ella agotada le decía «¡No me mires así, hijo mío!» Entonces él agachaba la cabeza pero no bien le daba la espalda, sentía de nuevo su mirada encima de ella. Fuera donde fuese, la seguía con esa mirada obstinada. A veces, cuando paseaba por el jardincito, le descubría de repente agazapado detrás de un arbusto como emboscado o bien, cuando se sentaba frente de la casa para surcir unas medias, y él estaba entrecabando un cuadro de hortalizas, la espiaba sin dejar de trabajar, solapada y permanentemente. Por más que le preguntaba, «¿Qué te pasa, pequeño mío?» «Desde hace tres años has cambiado mucho. Ya no te reconozco. Dime, ¿qué te pasa? ¿En qué piensas? Te lo suplico». Él decía invariablemente, con un tono tranquilo y cansino, —¡Pero si no me pasa nada, tía! Y cuando ella insistía suplicándole, —Vamos, hijo mío, respóndeme, por favor, cuando te hablo. Si supieras lo triste que me pones, no dejarías nunca de responderme y no me mirarías así. Hay algo que te aflige. Dímelo, te consolaré. Él se iba con un aire cansado mientras murmuraba, —Te aseguro que no me pasa nada. No había crecido mucho. Seguía teniendo un aspecto infantil, por más que sus rasgos faciales fueran los de un adulto. Eran duros, pero como inacabados. Se hubiera dicho incompleto, mal logrado, nada más que esbozado e inquietante como un misterio. Era cerrado. Impenetrable parecía que, en él, se llevara a cabo sin descanso un trabajo mental activo y peligroso. La señorita Sors tenía todo esto y no dormía ya del miedo. Se encerraba en su cuarto y atrancaba a la puerta, torturada por el espanto. ¿De qué tenía miedo? No lo sabía. Miedo de todo, de la oscuridad, de las paredes, de las formas que proyectaba la luna a través de los visillos blancos de las ventanas y sobre todo miedo de él. ¿Por qué? ¿Qué podía temer? Si al menos lo hubiera sabido, ya no podía seguir viviendo así. Estaba segura de que la amenazaba una desgracia, una desgracia tremenda. Una mañana partió a escondidas para ir a la ciudad, a casa de sus parientas. Con voz rota les contó todo. Las dos mujeres pensaron que estaba a punto de volverse loca y trataron de tranquilizarla. Decía, «Si supierais cómo me mira de la mañana a la noche, no me quita ojo de encima un solo momento». «A veces me dan ganas de pedir auxilio, de llamar a los vecinos del miedo que tengo, pero... ¿qué podrías decirles?» «A fin de cuentas, no sé más que mirarme». Las dos primas preguntaron. «¿Ha sido tal vez en alguna ocasión malo contigo o te contesta de malos modos?» Ella respondió. «No, nunca. Hace todo cuanto quiero. Es trabajador y ordenado» pero yo me muerdo de miedo. Está tramando algo, estoy segura, segurísima de ello. No quiero seguir más con él, sola en pleno campo. Las parientas, asustadas, trataron de hacerle entender que la gente se extrañaría que no lo entendiera y le aconsejaron que no hablara de sus temores y de sus planes, pero no la disuadieron de la idea de trasladarse a la ciudad, esperando en compensación toda la herencia. Le prometieron ayudarla incluso a vender su casa y encontrarle otra cerca de la suya. La señorita Surth regresó a su casa, pero tenía tan trastornada la cabeza que se sobresaltaba al mínimo ruido y le temblaban las manos por cualquier nimiedad. Volvió otras dos veces para ponerse de acuerdo con sus parientas, totalmente decidida a no seguir ya por más tiempo en aquella casa apartada. Por fin encontró, en aquel barrio, un chalecito que le interesó y lo compró a escondidas. El contrato se firmó un martes por la mañana y la señorita Surs pasó el resto del día preparando el traslado. A las ocho de la tarde la diligencia la traía a un kilómetro de su casa y se detuvo en el lugar donde el conductor tenía costumbre de dejarla. El hombre le gritó al tiempo que fustigaba a sus caballos. «Buenas noches, señorita Sur. Tenga usted buenas noches». Ella respondió mientras se alejaba. «Buenas noches, Joseph». Al día siguiente, a las siete y media de la mañana, el cartero que trae las cartas al pueblo observó en un cruce, no lejos del camino real, una gran mancha de sangre todavía fresca. Se dijo entre sí, vaya, algún borracho que habrá echado sangre por la nariz. Pero diez pasos más adelante vio un pañuelo de bolsillo también manchado de sangre. Lo recogió. Era de tela fina. Sorprendido, el cartero se acercó a la culeta donde le pareció descubrir una cosa extraña. La señorita Surz yacía en la hierba del fondo, degollada de una cuchillada. Al cabo de una hora los gendarmes, el juez instructor y varias autoridades se hallaban en torno al cadáver, haciendo conjeturas. Las dos parientas, llamadas para testificar... Contaron los miedos de la señorita y sus últimas intenciones. El huérfano fue arrestado tras la muerte de la que lo había adoptado. Lloraba de la mañana a la noche, hundido, al menos en apariencia, en el mayor de los dolores. Demostró que había pasado la velada hasta las once en un café. Diez personas le habían visto, pues se había quedado hasta que él se fue. El cochero de la diligencia declaró, Haber dejado en el camino a la muerte entre las nueve y las diez, el delito había sido cometido en el tramo del camino real hasta la casa, no más tarde de las diez. El acusado fue puesto en libertad. Un testamento, ya de antigua fecha, depositado en una notaría, le nombraba heredero universal y heredó. Durante bastante tiempo los vecinos del pueblo tuvieron en cuarentena, pues seguían sospechando de él. Su casa, la de la difunta, era tenida por maldita. Por la calle le evitaban, pero él se mostró tan amable, tan abierto, tan cordial, que poco a poco la terrible duda fue olvidada. Era generoso, atento. Charlaba con los más humildes de todo, tanto como quisieran. El notario, el señor Ramí, fue uno de los primeros en cambiar de opinión sobre él, seducido por su risueña locuacidad. Una noche declaró en una cena en casa del recaudador. «Un hombre tan locuaz y siempre de buen humor no puede tener un delito semejante sobre su conciencia». Impresionados por el argumento, los presentes se pusieron a reflexionar y también ellos recordaron las largas conversaciones de ese hombre que les paraba en las esquinas casi a la fuerza para exponerle sus ideas, que les obligaba a entrar en su casa cuando pasaban por delante de su jardín, que era más ocurrente incluso que el teniente de la gendarmería, y de una alegría tan expansiva que, a pesar de la repugnancia que inspiraba, no podían evitar reír siempre en compañía suya. Todas las puertas se abrieron para él. Actualmente es el alcalde del pueblo. Fin